próximo año vamos para 200.000 viviendas el próximo año, esa es la meta. Y ya, bueno, el terreno lo tenemos, el financiamiento lo tenemos. Tenemos en cuenta las viviendas públicas ya proyectadas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en su plan de vivienda para el alquiler asequible. En los próximos años vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. Repito, 183.000 pisos protegidos para el alquiler. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya lo han visto amigos, todos los dictadores se parecen y todos hacen la misma promesa. La misma promesa que hizo Castro la hizo Chávez y la misma la hace Pedro Sánchez. Es vender humo y engañar a la población y sobre todo no hablar de los problemas reales, porque verdaderamente de lo que tenemos que hablar es que la ley de vivienda de España es una auténtica pues eh, ley para proteger a aquellos que vulneran la ley precisamente a los ocupas, porque con esta ley de vivienda, amigos, acaban de destruir la propiedad privada. Tenemos que hablar de muchísimas cosas porque tenemos un gobierno que hace de las suyas y concretamente está haciendo una labor muy destructiva en el tema de las presas. Es increíble que todavía haya medios de comunicación que se dediquen a defender el gobierno y a insultar o a faltar el respeto a aquellos medios que los, bueno, básicamente lo denuncian. España está viviendo una de sus peores sequías. España en breve va a entrar ya en unas temperaturas que empezarán a haber muchos incendios. ¿Sánchez ha limpiado el campo para que no haya incendios? No lo ha limpiado. ¿Sánchez ante la sequía ha tomado alguna medida? No la ha tomado. ¿Cuál es la medida de Sánchez? ...y destruyendo los pantanos y las presas. ¿Y cuál es el argumento de los medios de comunicación de ultraizquierda... ...que defienden al sátrapa de la Moncloa? Pues que tenemos, que tenemos muchos pantanos, oiga. Que tenemos muchos que se pueden más o menos que destrozar. Porque claro, el argumento de los ecologistas es que hay que dejar... ...el cauce natural del río. Pero oiga, es que si no retenemos el agua... España es un país que siempre ha habido sequía. Si no retenemos el agua vamos a tener problemas de sequía. Y no va a haber agua ni para la agricultura ni para los seres humanos. Pero miren lo que dice nuestro amigo Risto en su programa Todo Mentira. Más o menos, primero fíjese, sal, salgo yo en una imagen y me pone las palabras de un tuit, de un tipo que a él le directamente le tapa la cara, como si esas palabras las hubiera dicho yo. Y luego directamente justifica en el programa de Risto Mejide todos mentiras justifican la destrucción, la destrucción de presas y eh, de presillas porque hay muchas en España veanlo Sánchez ha destruido 256 presas y embalses sin lluvia no hay agua sin presas y embalses menos y sin agua no hay agricultura ni ganadería. Sánchez y los de la agenda 2030 son la peste en España. Mensajes como este que adjuntan vídeos de algunos pseudo medios en internet. El vídeo de la destrucción de pantallones desde el año 2021. Donde aparecen imágenes de demoliciones de presas que se hicieron antes incluso de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno en 2018. Como esta que comenzó el 11 de abril de este año. Los socialistas llegarían a Moncloa dos meses después tras la moción de censura de Rajoy. Son varios los puntos en España donde vecinos y agricultores se oponen a estos derribos. Vecinos contra el derribo de la presa de la central nuclear inacabada de Valdecaballeros. Es nuestro sitio de paz, que no nos lo quiten. El debate está entre los que dicen que su derribo es una temeridad en época de sequía y los que defienden que el daño que se está haciendo al ecosistema no puede continuar. España está a la cabeza en la Unión Europea en número de embalses. Tiene más de 1.200, una cantidad extraordinaria de pequeñas presas y azudes. Los ecólogos aseguran que los ríos en España están repletos de obstáculos. En nuestro país hay más de 170.000 obstáculos, casi uno por kilómetro de río, que impiden que la corriente pueda fluir libremente. En 2021 se destruyeron 108 de estas barreras fluviales. Otros países están haciendo lo mismo, pero a un ritmo mucho menor. Los siguientes en la lista son Suecia con 40 demoliciones y Francia con 39. ¿Por qué? Pues ya lo tenemos, más o menos que están destruyendo presas y que como hay muchas en España, pues no pasa nada. Porque hay otros países que también lo están haciendo, pero claro, ustedes saben cómo llueve en Francia. Ustedes saben en el caudal que lleva los ríos de Francia, que son muchísimo más grandes que los españoles. Ustedes saben que en España en España hay un problema con las lluvias, que en unas zonas llueve mucho y en otras llueve poco. ¿Y por qué se hizo tantos pantanos, sobre todo en la época del de general Franco? Por una sencilla razón. Por el problema que tiene España de la pertinaz sequía, a ver si se enteran estos tipos. Pero claro, no se puede decir nada, porque ya te faltan al respeto, te empiezan a insultar para desacreditarte Y ponen que si un vídeo de una presa de 2018, ese vídeo simplemente es para ilustrar la noticia. Lo importante son los datos y son 256 presas que ha destruido Sánchez durante su gobierno. Y por supuesto que puede ser presas que a lo mejor no tenga utilidad o que haya que, que, que arreglarlas o destruir, pero es que no hay un plan alternativo. ¿Qué agua vamos a beber, amigos, si, nos, si se acaban con las presas? Esta es la realidad. Y la realidad, amigos, es que es muy tozuda. Y ante una sequía, en vez de ver cómo se toman medidas para acabar con esta sequía, cómo se hacen obras hidráulicas para que haya más agua y que retener más el agua, pues directamente estos... Salen con el ataque, incluso personal, diciendo que dices palabras que no se dicen. Pero en definitiva hoy tenemos un programón, amigos, y no se pueden perder este programón porque, atención, la última de Pedro Sánchez, la fundación de Sánchez, la que está vinculada con la trama tipo Tito Berni, atención, que dio un plan, que dio 15, 15 millones de euros para un plan de, de tema de la droga a la narcodictadura de Venezuela relacionado con el Carta de los Cinco Soles. Se lo repito, la fundación de Sánchez, la relacionada con la trama de Tito Berni, le dio 15 millones de euros a la narcodictadura de Venezuela para luchar contra la droga. Recordad que esa narcodictadura está relacionada, según los Estados Unidos, con el cártel de los 5 soles. Exactamente, o sea, así me quedé yo cuando leí la noticia, amigos. Y también hablaremos de Petro, de ese tiparraco que ha llegado aquí a España después de insultarla por activa y por pasiva y cómo prácticamente todo el Congreso le aplaudía menos los miembros de voz. Desde aquí, un fuerte aplauso por esa decisión. Por lo menos alguien tuvo dignidad de salirse del Congreso de Diputados ante este infame terrorista. Y cómo no, hablaremos de lo que le pasa a Biden y... ...la investigación que está haciendo el FBI sobre él. Y como siempre les digo, con nosotros estarán los mejores... ...con nosotros estará el gran Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará Fernando Martínez Dalmao. A Fernando Martínez Dalmao se nos une... Nuestro querido Rubén Tamboleo junto a José Antonio Vera y también estará, como siempre, desde los Estados Unidos de América nuestra musa, la musa de El Mundo rojo, Maybot Petit. Recordarles que nos pueden ver la TDT en diferentes zonas de España, Madrid, Valencia, Galicia, Aragón. Eh... Sevilla y las Canarias. También nos pueden ver a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, en YouTube, en Distrito TV. Está aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Maricarmen y sus guerreros. Recordarles que nos pueden ver a través de cualquier teléfono móvil. Ustedes se van a la tienda del teléfono móvil y se descarga la aplicación de Distrito TV. Si tienen también un televisor inteligente, pues hacen lo mismo. Se van al Counter Store y se baja la, la aplicación de Distrito TV. Y si no tienen un televisor inteligente, pues pueden comprar un Fight TV Steve y que sea compatible para Amazon, Google y Xiaomi y hacen exactamente lo mismo. Y para todos los amigos de Estados Unidos pues que nos vean a través de Roku. Y amigos, estamos en una España en una España donde cada día vemos a tontos muy tontos y rematadamente tontos. Y eso lo digo por lo que pasó el famoso 2 de mayo con el señor Bolaños. El señor Bolaños, un tipo que es un sectario, pues quiso reventar el 2 de mayo. Pero lo importante es lo que hizo Bolaños el 2 de mayo, no. Lo importante es que Sánchez durante tres o cuatro días hizo que nadie hablara de los verdaderos problemas de España. Nadie habló de que España ahora mismo es el país con más paro de la Unión Europea y que está creciendo de forma exponencial. Nadie habló de que nos están embargando bienes en el extranjero porque no pagamos. Porque no pagamos. Nadie habló, amigos, y nadie hablará de los 100 violadores que han salido a la calle y de los más de mil que se han beneficiado de los beneficios penitenciarios de las leyes del sí o sí. Nadie habló, y nadie va a hablar, de que Europa le ha dado un auténtico guantazo a Sánchez con su modificación de la ley de la, de la y de la malversación que hizo con los golpistas. Todo esto son bombas de humo que hace que Sánchez pase caminando tranquilamente. Y en España... Los problemas cada día son más acuciantes. Nos visitó un tiparraco llamado Petro. Un tipo que ha insultado a España día sí, día también. Un tipo relacionado con la guerrilla, narcoguerrilla colombiana. Un arrogante maleducado que ni siquiera cumple las normas de etiqueta. Y va al Congreso de Diputados... Y dice directamente que más o menos, ¿eh? dice la señora Batet, que es un ejemplo de todos los cambios que ha logrado en Colombia. Yo le voy a decir a la señora Batet, y es que ya está bien, ¿qué cambios ha logrado Petro en Colombia? ¿Qué cambios para bien? ¿Para mal muchos? Porque este es el mismo que decía que había que derogar el Código Penal, así se acababa con los delitos. No es que, con los que cometieran delitos se acababa. Ahora... Luego esa gente no se podría juzgar porque está, no habría delitos que juzgar porque no habría código penal. Este es Petro, el que dice que el muro de Berlín cayó en el año 93. O el que defiende directamente el, la, la producción de cocaína y dice que el carbón es más peligroso que la cocaína. Y van todos al Congreso a aplaudirle. Menos, exactamente, menos a Bascal y su grupo, que se salieron. Pero todos los demás aplaudiéndole, que ridículo. O sea, no hay dignidad en este país y luego una recepción oficial del rey, después de insultar a España como insulta a este tipo, que no guarda ni las formas. Usted te invita a una fiesta, o viene en frac, o no entra, y se le da una lección a estos mequetreces, que son unos mequetreces, amigos, que son unos dictaduzuelos de tercera. Pero aquí da lo mismo, porque claro, si Petro es un narcoterrorista, nosotros tenemos como socios de gobierno también a filoterroristas de Bildu. Nosotros tenemos también como socios de gobierno a golpistas, tenemos a los marxistas aliados de Petro. Entonces, claro, decimos ¿qué está pasando en Hispanoamérica? No, no, no. ¿Qué está pasando en Hispanoamérica y en España? Y la situación se pone cada día más difícil. Y ojo, y ojo a esta noticia, que es importante, porque el señor Rajoy se ha reunido con jueces y fiscales. Y atención, que en esa reunión se dijeron cosas muy importantes. ¿Va a haber limpieza en las próximas elecciones? Eso fue muy importante. ¿Por qué el señor fijo empieza a preocuparse ya de la limpieza de las próximas elecciones? Atención, porque ya lo dijimos, los datos indican que Pedro Sánchez puede hacer una de las suyas. Hablábamos del control de CIS. ¿Qué se necesita para dar un pucherazo? Control del CIS, control del INE, control de Correos, control de INDRA, control del Tribunal Constitucional y, por supuesto, que la ley electoral no se cumpla, como se lleva sin cumplir en muchísimos, muchísimos años. Entonces Sánchez tiene todo para hacer ese, ese, ese pucherazo. Y claro que las encuestas le da a la derecha que va a ganar, pero ustedes se creen que un tipo cuyos socios son la basura política del mundo, que ha llegado al poder sin importar hacer cualquier tipo de tropelías, que ha sido capaz de desenterrar a los muertos, que ha sido capaz de hacer una ley de vivienda contra los propietarios y contra la propiedad privada, que ha cogido ilegalmente, nos ha metido a las casas incumpliendo. El, los derechos fundamentales, un tipo que pacta con golpistas, que les ha dado indultos, un tipo que cambia la ley de malversación, que da indultos, amigos, a todos los corruptos. ¿Ustedes se creen que se va a parar ahí? ¿Que se va a parar a la, en las elecciones, en hacer unas elecciones limpias? Pues yo creo que no. Y ustedes también lo creen, amigos. Lo que pase en España de hoy en adelante... Seremos todos responsables porque estamos avisados, sabemos quién es Pedro Sánchez, sabemos quién está detrás de Pedro Sánchez y las instituciones en España no es que estén debilitadas, es que directamente están prostituidas por Sánchez y sus secuaces. Y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.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 Vamos a continuar y vamos a continuar con la noticia que nos habla que la fundación de Sánchez, ligada a Tito Berni, coordina un plan antidrogas de 15 millones con la narcodictadura de Venezuela. Ojo al dato. O sea, sí. Venezuela, una narcodictadura relacionada con el Cartel de los cinco soles. El Cártero Cinco Soles, que está investigado por la DEA en los Estados Unidos, y coge la fundación de Sánchez y hace un plan de drogas con una narcodictadura, con los mismos que trafican con drogas. Se lo pueden creer ustedes. ¿Tiene esto algún sentido? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Estupendamente pues, bien. Don José Antonio, eh, esto es de aurora boreal, ¿no? O sea, que se esté dando 15 millones de euros a una narcodictadura para que haya un plan de drogas. Pero ojo, que en ese plan de drogas también están metidos otros países relacionados con el crimen organizado, en este caso Bolivia, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, eh, si efectivamente fuese lo que tendría que ser, pues no estamos hablando de cantidades de dinero menores, sino de cantidades muy importantes. Si fuese un plan para evitar que la juventud de estos países cayera en manos de las drogas, pues hombre, en fin, todo podría estar justificado. El único problema es que la Fundación eh, Iberoamericana, que depende del Gobierno directamente del Gobierno de España, en la, en la que están representados pues varios ministros, entre ellas nada menos que la vicepresidenta primera, la ministra de Justicia, Pilar Job, el ministro de Exteriores Alvarez, la famosa eh, secretaria de Estado eh, para la Igualdad, la, la, la famosa Rodríguez Pane y otros muchos secretarios de Estado, aparte, aparte por cierto, del, del Tito Berni ¿no? y toda su estructura de... De, de, de miembros de la Guardia Civil sobre todo el general que está más implicado en los, en los casos del, del Tito Berni. ¿no? Bueno, claro, esa, esa fundación está bajo sospecha porque mueve muchísimo dinero, mueve bastante dinero, no solamente de los fondos de, de España, no solamente el fondos, de, fondos que, que, ha, que hemos aportado todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos al Ministerio de Hacienda, sino que además son fondos de la Unión Europea. Entonces, eh, lo que ya se ha visto ahí por parte de la Unión Europea, porque está haciendo una investigación muy exhaustiva al respecto, y también la Fiscalía en España, diferentes instancias judiciales están haciendo una investigación, es que, ojo, vamos a ver si estos dineros, que como digo no son menores, son unas cantidades muy relevantes, se están utilizando como es debido, o pues, sin embargo están sirviendo pues para canalizar... ¿Quién sabe? Si determinado tipo de financiaciones ilegales, etcétera, etcétera. ¿no? Por eso, claro, si esto fuese absolutamente limpio desde el punto de vista de que lo que vamos a hacer es un plan para evitar que la juventud en Venezuela caiga en manos de la droga... Que fíjese usted, en cualquier caso, esto nos da un poco la risa, porque aunque sea mucho dinero para España, el problema de la droga en Venezuela no se solventa con el dinero de la Fundación Hispanoamericana, ¿no? O Iberoamericana. Ese, haría falta muchísimo más dinero para solventar ese problema. Todo lo importante bueno, pero es saber. primero esta haría, haría falta acabar con el gobierno de allí, que está relacionado directamente con el, narco. ¿Con el narcotráfico. Claro, con el narcotráfico, porque, porque está siendo investigado. ...por la DEA, está siendo investigado por Estados Unidos... ...y por numerosos casos en los que parece... ...que los grandes narcotraficantes aportan dinero... A, ...directamente a, a, a las instancias oficiales pertinentes... Que, ...que en este momento no tenemos claro cuáles son... ...pero que sí que hay muchas referencias por esa investigación... ...que parte de los Estados Unidos sobre esa vinculación... ...muy directa entre el, la, narco, la narcodictadura del señor Maduro y efectivamente el narco, uh, los narcotraficantes. Como por cierto ocurre ahora también en, en, en el caso de Colombia desde que ha llegado al poder el señor uh, Petro. ¿no? Pues vamos a continuar porque la Unión Europea le da un auténtico revolcón a Pedro Sánchez. Y dice esta noticia lo siguiente, dice que, la, que Europa ve indicios de cohecho. ...prevaricación y tráfico de influencias en el trato de la fundación de Sánchez a Tito Berni... Eh... Lo, con, la, con la firma de, de los fiscales europeos delegados, Antonio Zárate Conde y Olga Muñoz Mota, la Fiscalía Europea en Madrid ha contestado efectivamente que los contratos cerrados entre la trama de Tito Berni y la Fundación Internacional Iberoamericana, dependiente del gobierno de Pedro Sánchez, albergan indicios delictivos. Los hechos abocados podrían ser indiciariamente constitutivos de delitos de cohecho, artículo 419 y siguiente del Código Penal, prevaricación, artículos 404 del Código Penal y tráfico de influencias, 421 y siguiente del Código Penal, sin perjuicio de las correspondientes calificación jurídica en el momento procesal oportuno y a la vista del resultado de la completa instrucción del procedimiento. Señor Vera, esto se pone cada vez más caliente. Eh, no solo le damos dinero a la narcodictadura para que intente luchar contra ella misma. Eh, aparte Europa, como hay fondos europeos... A, entra a la Fiscalía y ve indicios claros de delito. Todo esto hay que sumarlo, que el general de agua de Civil al parecer va a salir de prisión, de la prisión provisional, y al parecer, pues eso lo ha hecho la, la Audiencia Nacional, este general es muy amigo de, de Marlaska y esto podría terminar en una oída a estilo Roland. Si vamos uniendo todo, ¿cómo es posible que el general salga, que el Tito Berni no esté en prisión provisional y que aquí no entre nadie a la cárcel cuando ya hay muchísimos indicios y esto puede significar que la gente que está afuera rompa las pruebas, ¿no? O acabe con las pruebas. Sí, es que claro, ¿usted se acuerda de aquella entrevista que hizo, que le hicieron a Pedro Sánchez en una campaña electoral por parte de Radio Nacional de España, ¿no? Y hablando de diferentes causas, sobre todo de las catalanas, el, el señor Sánchez se preguntaba, bueno, ¿y de quién depende la Fiscalía? Y el, y, el y el entrevistador, que era un profesional de Radio Nacional de España, pues le dijo del Gobierno, y él dijo, pues ya está. Vale, pues entonces eh, hay algunas cosas que, que de esa manera se podrían explicar, si la Fiscalía depende del Gobierno y toda la investigación, o buena parte de la investigación va a depender de que la Fiscalía denuncie o que tire... ...de la cuerda para ver qué es lo que hay ahí... ...al margen de que el juez encargado... ...pues efectivamente decida instruir en ese sentido... ...va a depender mucho de la actuación de la Fiscalía... ...para que salgan adelante estos casos que son muy sensibles... ...y que bueno, ahora mismo tienen el foco... ...afortunadamente sí que tienen el foco en la Fiscalía Europea, ¿no? Claro, uno se pregunta y dice... ...bueno, ¿y por qué el señor Tito Berni... ...que era un diputado pues normal y corriente de Fuerteventura, por las Islas Canarias, en el Congreso de los Diputados, eh, estaba en esa fundación internacional iberoamericana tan relevante, que maneja fondos tan importantes, fondos que no solamente son de España, sino que en muchas ocasiones vienen de la Unión Europea. Eh, ¿Cómo es que estaba ahí, en esa fundación? Y luego resulta que ahí… Eh, ramificaciones según se están saliendo a la luz pública por parte de… las están dando a conocer medios eh, que están investigando todo esto que está sucediendo, como Que OK Diario y otros. Bueno, pues eh, se está viendo que efectivamente hay ramificaciones porque la financiación que salía de la fundación internacional iberoamericana, pues estaba llegando a proyectos estrambóticos en el Sahel y ahora, pues efectivamente, como también se está viendo en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está metido el Tito Berni. Hace tiempo que no sabíamos nada del Tito Berni, después de que surgiera toda aquella información, aquel volumen de información tan terrible, mezcla de eh, prostitución, Viagra y favores a empresarios, etcétera, etcétera, Espero que ahora eh, salga su nombre y salga en estas investigaciones eh, que yo creo que la Fiscalía Europea sí que tiene interés en que eh, sigan adelante. ¿Por qué? Pues porque hay dinero de la Unión Europea que está siendo eh, ...utilizado por esa fundación... ...para proyectos que tienen que ser esclarecidos... ...y de momento no lo están... ...por parte de esa trama vinculada al Tito Berni... ...por, ta, por parte de esos guardias civiles... Que, ...el general de la Guardia Civil... ...que está eh, vinculado al Tito Berni... ...que se, es amigo de Marlaska... ...se imagina de Arlaska, usted, don, don José... ...otro Roland con ese general... ...después de que la Audiencia Nacional... La haya sacado a la calle... ...se imagina otro caso Roland? ...porque hay que decir que el general y Marlaska ...son íntimos amigos... Y, si se... bueno, y escaparse lo tiene bastante fácil. Sí, lo tiene bastante fácil. La verdad es que dejaría al ministro en una situación muy delicada. no no creo No creo que se le ocurra. Más bien entiendo que lo que van a intentar es dejar que el tiempo pase, que las... ...y ya sabe cómo funciona esto en ocasiones, ¿no? O sea, en investigaciones se ralentizan eh, y se van perdiendo... El, ...entre los trámites, eh, mes a mes, etcétera, etcétera. Y al final, eh, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Yo creo que más bien esa puede ser la estrategia... ...más que esa otra que, ciertamente, siendo amigo como es... ...del señor Marlaska, le iba a dejar en una situación muy delicada... ...al ministro del Interior. Uh -huh. eh, vamos a continuar y quiero contarle que Pedro Sánchez... Prepara, prepara esa nacionalización masiva de extranjeros, de exiliados...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 Porque al final eh, se va se va a conseguir y ellos pensarán que efectivamente de esos 35.000, mil, pues habrá por lo menos más de 35.000 mil hijos y nietos. Imagínese usted, estaremos hablando de 100, 150.000, mil, mil personas. A saber, ¿no? Cuántas pueden ser que muchos de ellos, incluso por lo que sea puramente señal de agradecimiento, le podría votar al actual gobierno socialista. Exactamente. Ya para terminar, señor Vera, eh, quiero leerle la siguiente noticia. Dice que Bruselas obligará al gobierno a endurecer las penas por malversación que ha rebajado... ...a petición de Esquerra Republicana... Eh, ...ha dicho Bruselas que pide que las infracciones referidas... ...a la malversación, tráfico de influencias y cohecho... ...sean castigadas con penas de cárcel... ...de una duración máxima de al menos cinco años... ...un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma. Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas, de 2 a 12 años de cárcel y 6 a 20 años de inhabilitación, pero prescindiendo de, de, precisando que de haber ánimo de lucro cuando la autoridad o funcionario público se apropiare o consintiere que un tercero con igual ánimo se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo, por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas. Eh, claro, aquí hicieron esa reforma diciendo, bueno, si yo soy el presidente de Andalucía y yo no me lucro, pero dejo a mis amigos lucrarme, eh, digamos que tendrá usted un atenuante. Y la ha dicho Europa, eh, ha dicho Europa claramente que si España, que está recibiendo fondos europeos, los fondos europeos para supuestamente levantar el país, pues esto es, digamos, una loa a que los corruptos roben esos fondos europeos y no se tenga un control claro de esos políticos corruptos o supuestamente corruptos. Sí, bueno, esto es una... Les ha salido el tiro por la culata, ¿no? Como se dice eh, usualmente, porque claro, esto es una ley que como usted sabe y todo el mundo sabe en España se hizo se hizo ad hoc para que, para que pudieran ser escarcelados de inmediato y quedaran además sin ningún tipo de responsabilidad desde el punto de vista de la inhabilitación los afectados por, por el golpe de Cataluña, el golpe de Estado en Cataluña, los independentistas... Y sin embargo, al final, se han encontrado con dos bofetadas bien gordas. La primera ha sido promovida por el juez de arena y respaldada por el Tribunal Supremo, en el sentido de que se hay que distinguir de una forma bien clara lo que es, como decía el, el, el decreto ley, efectivamente, pues hay unas personas que se llevan el dinero para, para sí mismos y otros que son simplemente, pues que a lo mejor una partida que está destinada a, pues no sé, a, imagínese, a infraestructuras, pues se dedica... ...a administración pública... ...es decir, se desvía ese dinero de un lado a otro... ...vale, entonces... ...en este último caso era una cosa absolutamente menor... ...y es lo que afectaba... ...a los golpistas de la llanita de Cataluña... ...y lo otro sí que era una cosa mayor... ...ya Llanera y el Supremo... ...dijeron que cuidado, mucho cuidado... Porque en realidad usted lo que está haciendo, estos que eran una cosa menor cuando desviaban fondos de una administración a otra o de una partida a otra de la administración, usted se está apropiando de esos fondos, se los está apropiando y los está cogiendo luego, los está colocando donde a usted le parece oportuno, que en este caso es una causa ilegal. Y por ese mismo ya, ya habían destrozado toda la… La, la, la estrategia promovida por ese decreto ley, promovida por izquierda Republicana y respaldada por el Gobierno socialista. Esta es la primera bofetada, pero esta segunda es todavía un mayor, porque lo que se viene a decir es que esto que ustedes han legislado no… Puede ser así porque efectivamente hay un riesgo, un riesgo evidente. Mucho del dinero que España está utilizando ahora dentro de las administraciones públicas, tanto locales como generales, como autonómicas, como provinciales, ese es dinero directamente que ha eh, venido de Europa. Y por tanto, Europa quiere saber a qué se destina ese dinero. Y lo que dice Europa es que si ese dinero se malversa, sea del tipo que sea, la pena mínima no puede ser inferior a cinco años. Por tanto, toda esa legislación que ha hecho el gobierno socialista y con la que pretendía favorecer a los de esquerra republicana, se les viene absolutamente abajo por la doble ucetada que por una parte le ha pegado la justicia española, el juez de arena y, y el supremo, y ahora, en este caso, la, las administraciones europeas a las que se van a tener que amoldar. Ahora bien. Le digo una cosa para concluir, a Sánchez de esto le ha servido mucho porque le sirvió para salvar los presupuestos en un momento dado y ahora pues ya el problema lo tiene Esquerra Republicana. Ellos se quitan del medio. Pues don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba usted un gran saludo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar, y permítanme que presente a nuestro querido Fernando Martínez de Anuado. Don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches a todos vosotros, muy bien. Eh, don Fernando, ¿qué opina usted de la situación de la... que está en España con el tema de la sequía y de la destrucción de pantanos? Bueno, peor no lo podemos hacer, esto es evidente. ¿no? El, el problema es eh, absolutamente todos los gobiernos que llevamos desde la transición, que no tienen un, un plan hidrográfico nacional, que no han acometido precisamente la construcción de más pantanos, de no haber estudiado cuáles son las cuencas que son más, en caso de sequía, se iban a desecar y en este momento lo que estamos haciendo pues es absolutamente lo contrario de lo que deberíamos hacer de, eh, evidentemente acabando con las presas con las presillas y con los pantanos pequeños ¿no? eh, en este momento tenemos problemas de, de desecación en gran parte de España, eh, problemas de lluvia evidentemente, siempre hemos hablado de la pertina sequía pero nunca hemos hecho absolutamente nada, bueno antes sí se hacía pero de otra manera, ¿no? evidentemente estamos en el siglo XXI y necesitamos un plan nacional hidrográfico donde compense la España húmeda con la España Sica, donde de verdad tengamos eh, los grandes eh, trasvases que son necesarios desde, desde el centro al Levante o desde el centro hacia el sur. Eh, evidentemente las grandes construcciones nacionales que representan en este momento eh, el, el bienestar para los, nuestros agricultores que, tan, nece, que, son, que son, tan necesarios son en nuestro sector primario porque son los que nos dan de comer, son los que nos han dado de comer durante la pandemia y además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 que es secretaria de Igualdad, que es la, la lugarteniente de Irene Montero, que dice lo siguiente, dice Ángela Rodríguez, pam, que está muy delgadita, afirma que la culpa de las altas temperaturas es de comer hamburguesas. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, ha querido ironizar en sus redes sociales sobre las altas temperaturas que se han registrado en el mes de abril y que han sido especialmente anómalas esta última semana, cuando se han producido varios récords. A través de sus historias en su perfil de Instagram, Pan ha subido un texto en el que asociaba las altas temperaturas al consumo de carne, 30 grados en abril, patrocinados por Tu Hamburguesería. Pues yo, amigos, quiero decir una cosa, o sea, eh, a ver si los compañeros de realización tienen alguna foto. Ahí la tenemos. ¿eh? Esta señora, esta señora no está así de comer lechuga, ni de, de hacer muchas dietas. Esta señora está así, ¿eh? quítanos ya la foto. Eh, compañeros, quítanme la foto. Esta señora está así, pues de comer su buena morcilla su buena sobrasada y su buena panceta. Porque eso, amigos, no es de, de hacer dietas, ni de, de ser vegana, ni, ni nada por el estilo. Por lo tanto, eh, no diga usted que el cambio climático es por comer hamburguesas. Y en el caso que fuera así, pues usted tiene toda la pinta de ser una auténtica devoradora de hamburguesas, señor Dalmau. Bueno, el problema no es que ya esté así o no, el problema es lo que está diciendo y lo que está defendiendo. Pero ¿cómo se pueden decir estas estupideces? ¿Pero cómo se puede ser secretaria de Estado y decir estas tonterías? ¿Pero cómo se puede decir esto además al público inteligente y al público español que tan mal muchos de ellos lo están pasando por esta pertinente sequía? ¿Pero cómo, cómo esta gente todavía eh, se cree estos cuentos y además nos, nos lo dice a nosotros para que de alguna manera este mensaje cale? O sea, esto es una barbaridad. A mí, como a todo el mundo, nos gusta la carne, nos gusta absolutamente la dieta mediterránea, nos gusta absolutamente nuestra idiosincrasia, tanto en verano como en invierno, que comemos diferentes tipos de comida y, y evidentemente eh, no van a poder acabar con ello. O sea, el problema de, de, de intentar que, que las carnes, que, que nuestros productos nacionales eh, de alguna manera eh, entorpecer su producción es de esta manera, ¿no? A través de esta gente que la verdad, y eh, yo lo digo sinceramente, eh, realmente su aspecto no me importa, sino lo que me importa importa de verdad es su mensaje y su mensaje es terrorífico. Pues efectivamente su mensaje y su aspecto es terrorífico, amigos. Y yo le quiero preguntar al señor eh, Dalmao. Le voy a hacer. Le voy a hacer un juego. Porque usted habrá visto cómo el señor Bolaños pues se mete donde no está invitado. Y al parecer, al parecer no es la primera vez. Le voy a poner las imágenes donde usted... A ver si localiza dónde está el señor Bolaños, amigos. Y todos ustedes van a ver las imágenes. Cómo Bolaños se coló, amigos, mírenle. Cuando Lola Flores dijo váyanse todos de aquí, ahí estaba Bolaños en la, Lola, en la boda de Lolita, directamente metido. Porque es un metido. Ahí lo tenemos también, Bolaños en la entrega de los Oscars. Cómo no, haciendo el ridículo una vez más... También lo tenemos, ¿dónde lo tenemos? Amigos, en otro lado, a ver si nos ponen otra foto de los compañeros. Ahí lo tenemos, pero ¿qué hacía Bolaños en la última cena? Y todos los todos los apóstoles de Cristo, de Jesucristo, preguntándose qué hacía ahí. Y por lo tanto, amigos, en Londres hay un plan de seguridad anti-Bolaños para que no se cuele. Señor Dalmao. ¿usted cree que se colará? Bueno, yo creo que tenemos que estar preparados ¿no? en todas las bodas, bautizos y funerales, ¿no? porque yo creo que este hombre viene a comerse el roscón en, en Navidad, vendrá a comerse nuestra comida cuando estemos reunidos en casa y en cualquier evento, ya sea boda, bautizos o funerales, pueda aparecer. ¿no? Eh, evidentemente, este es nuestro gobierno. No hay más que decir nada más que cualquier ley que haga es mala, cualquier cosa que hagan es mala y cualquier cosa de este señor es peor porque evidentemente entre otras cosas es un ministro de este gobierno que además es uno de los que, eh, de los que está en, el, en los ministerios más clave y prueba de ello que una de las leyes que él, él ha llevado ha sido la memoria democrática con lo cual es un exhumador de cadáveres también. Exactamente amigos, tengan cuidado con este hombre a ver si van a sacar el cadáver de algún familiar de su tumba o ahora que llegan las comuniones se les va a colar se le va a colar y se va a comer las gambas gratis porque así es así el señor Bolaños. Señor dalmao usted Usted que ayer salió por la noche, ¿qué tomó o qué ha tomado para estar también hoy? ¿Qué ha bueno, tomado? Pues eh, tomó la bebida, la bebida como no puede ser de otra manera cuando algunos hacemos un, esta bebida que está mostrando... Eh, ...cuando hacemos algún pequeño exceso, ¿no? Un pequeño Estad exceso, de tos. Estad de tos. Exactamente, amigos. Cuando ustedes hacen un pequeño exceso... ...por las eh, noches... ...y toman alguna copa de más... ...pues tomen Estad de tos... ...que es la bebida... ...que le quita esas resacas desagradables... ...y le va a poner de... ...bueno, pues... A punto, a punto, en un segundo, estás de Tos, la bebida que tienen que tomar después de esas largas fiestas. ¿Y dónde encontrarlas? Pongo las imágenes, ahí lo tenemos, en Naturhaus, naturhaus.es o en su tienda más cercana, Estás de Tos. Amigos, nos vamos a publicidad, no vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a contactar con Don Roberto Centeno y vamos a ver quién es ese Petro. Ese eh, narcoterrorista que todo el Congreso de Diputados, excepto los diputados de vos, han aplaudido a rabiar y que no ha parado hasta que directamente nos insultó antes de venir y nos lo ha vuelto a insultar aquí. Pero aquí, en vez de darle una patada en cierta parte, seguimos aplaudiendo y encima haciéndole halagos como hacía la Batet. Todo esto después de la publicidad. <risa>